Yo buscaba a alguien que me enseñara, que nos enseñara como empresa a echar a andar un RP porque no queríamos depender de un consultor. Entonces ese es el ofrecimiento de Ariel de Humanitech. Tienes que hacerlo con esta metodología, de lo contrario yo no te puedo garantizar el éxito del proyecto. Fue una estrategia que es probable que ellos ya la tienen, para que la gente se suelte y diga, investiga, no dependas de mí, desarrolla lo que tú quieras. Fue un, un abismo en comparación con otros intentos de implementación que habíamos hecho. Utilizaban todas las herramientas para dar solución a los problemas y te hace la vida muy fácil. Humanitech siempre estuvo con nosotros, este, siempre nos estuvo orientando y nos estuvo empujando para que el proyecto saliera en tiempo. Nos sentimos seguros, la verdad, de lo que estamos haciendo y que los resultados que vamos a ver son confiables y son ciertos. Entonces, ya tener eso, ya, pues es, una, es, un, es un descanso. Si hay un después si es un después, mejor. Fue un gran respiro para nosotros, que en esta vez no nos equivocamos al seleccionar al partner con el que estábamos trabajando. Ahorita veo los resultados y la verdad, pues, vale la pena todo lo que se hizo, la inversión que la empresa hizo, porque ya estamos en otro nivel. La única empresa que cumple con los plazos y con la manera de implementar, es Humanitech. Humanitech es una empresa muy seria, una empresa que también tiene ya varios años en el mercado y eso le ha ayudado a enriquecer las experiencias, a enriquecer los nuevos modelos de trabajo de las empresas y que siempre va a tener una forma de llevarlos al éxito de sus proyectos.